hola de nuevo en este video vamos a ver cómo se hacen las referencias según el formato APA les había comentado que todo lo que está citado tiene que venir con sus datos completos en la lista de referencias al final del documento esto es para que el lector pueda localizar cada fuente de información que ustedes citen por ejemplo si un lector duda de lo que ustedes están poniendo o Quiere corroborar la información, quiere profundizar, quiere saber más, quiere leer el artículo completo. Va a poder hacerlo gracias al listado de referencias que ustedes van a poner al final. La APA dice, las referencias que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias y viceversa. Que vean bien esto, porque me tienen que decir algo al respecto, me lo dice en la siguiente clase y les doy un punto. Normalmente en, en las referencias se incluye el autor el año de publicación, el título del documento y los datos de publicación, que van a depender según el tipo de referencia que sea, a veces es la editorial, a veces es el nombre de la revista, el nombre de la conferencia en la que se presentó esa ponencia, depende. En el listado de referencias se usa una sangría francesa y un doble espacio, la sangría francesa es aquella en la que la primera línea está hacia la izquierda normal pero la segunda línea, la línea de abajo, está más cargada hacia la derecha. ¿Ven que normalmente lo usamos al revés? La sangría francesa es de esta forma. La primera línea hacia la izquierda y la segunda hacia la derecha. El orden de las referencias que estén en la lista de referencias tiene que ser alfabético primero y después cronológico. ¿Okay? De hecho, cuando ustedes ponen citan, cuando ustedes citan varias fuentes en un mismo paréntesis, Igual se sigue las mismas reglas, primero alfabético y después cronológico. Lo vamos a ver con los ejemplos, no se preocupen. Hay varias formas básicas para las referencias que ustedes tienen que saber. La verdad me gustaría decirles que hay como algún truquito, pero es más que nada como de aprendérselo. Y ojo, la APA es muy obsesiva. Si la APA dice va a punto, pues va a punto y si no lo ponen ya está mal. Si la APA dice va una coma y no lo ponen, pues ya está mal. Entonces no hay más que aprendérselo y practicar, practicar, practicar. Una de las referencias que ustedes más van a citar son artículos de revista. Y la forma de poner la referencia en formato APA es como está ahí en pantalla. Apellido coma inicial punto coma apellido coma inicial punto coma ampersand apellido coma inicial punto paréntesis año paréntesis punto título del artículo normal, punto, nombre de la revista en itálicas, coma, volumen en itálicas, paréntesis, número, paréntesis, coma, y los números de página divididos por un guión y un punto al final. Como en el ejemplo, que tenemos, Telles A, punto, está apellido coma inicial, punto, coma, apellido coma inicial, punto, coma, Ampersen. apellido coma inicial, punto. Chéquense aquí la diferencia de los apellidos. Nosotros como investigadores latinoamericanos tenemos un dilema, a veces no sabemos cómo poner nuestro nombre, porque mucha gente en muchos lugares del mundo no está acostumbrada al uso de dos palabras como apellido, entonces cuando ven un autor con un nombre de cuatro palabras, como sería por ejemplo mi caso Brenda Cecilia Padilla Rodríguez, no saben no saben qué hacer, no saben cómo ponerlo en referencias y normalmente solo toman la última palabra asumiendo que ese es el apellido. En mi caso pondrían mal mi nombre. Para evitar esos problemas hay autores que deciden solo poner uno de sus apellidos. Otros dicen, no, voy a poner mis dos apellidos pero los voy a dividir con un guión. Hay otros que dicen, pues ni modo, si mi nombre no lleva guión y tiene dos palabras como apellido pues así lo pongo y que la gente se haga bolas, que es mi caso, eso es lo que yo hago, pero busco en diferentes canales, de ayudarle a la gente que me busca, pues a, a saber que mi apellido son dos palabras. Bueno, siguiendo con el ejemplo, después tenemos paréntesis año, paréntesis punto, el título del artículo normal, que en este caso es referencia según la APA, punto, el nombre de la revista en itálicas, que en este caso es revista mexicana de redacción, coma, el volumen en itálicas, que es 3, paréntesis el número, que es 1, paréntesis, coma y los números de página, divididos por un guión y con un punto al final. A veces van a encontrar artículos en internet que no tienen números de página. Eso se cita un poquito diferente. Es más o menos el mismo formato de apellido, como inicial, punto, paréntesis, año, paréntesis, punto. Título del artículo normal, punto, nombre de la revista en itálicas, coma, volumen en itálicas, paréntesis, número normal, paréntesis, punto. Y después, como no hay números de página se le pone recuperado de y la liga de la página. ¿Okay? ¿Y qué hacen cuando encuentran un artículo en internet que sí tiene números de página? Cuando ese es el caso, normalmente se asume que existe una versión impresa en algún lado y por tanto no es necesario poner la liga del artículo, la liga en internet. Por otro lado, si lo ponen, no está mal. Si ustedes ponen una referencia que tenga los números de página, ponen punto y después ponen recuperado de ahí la liga, no pasa nada, también está bien. Otro tipo de referencia que van a... Citar relativamente seguido es el libro, los libros. La forma es similar. Empezamos con apellido, coma inicial, punto, coma apellido, coma inicial, punto, coma ampersand, apellido, coma inicial, punto, paréntesis, año, paréntesis, punto. El título del libro va en itálicas. El punto, lugar, dos puntos editorial. Como en el ejemplo que tenemos a los autores Tellas Padilla y Padilla Rodríguez. El año 2009, citando según lápiz el título del libro, Iván Itálicas, punto, México, dos puntos, y Editorial Trillas, puntos. Otra forma básica común tiene que ver con los capítulos del libro. Aquí la verdad es que cambian casi que por completo la estructura, o sea, no hay más que hacer más que aprendérselo, no hay de otra. Estoy viendo que me faltó una coma. Bueno, no es claro. okay. La forma es... Apellido coma inicial punto coma apellido coma inicial punto coma ampersand apellido coma inicial punto paréntesis año paréntesis punto. El título del capítulo normal punto y luego ya nos cambia todo. Porque va a decir en, que significa que este capítulo está en otro lado. Y ya no es apellido coma inicial, ahora es inicial punto apellido coma, inicial, punto, apellido, ahí va una coma antes del ampersand, es lo que me faltó. Inicial, punto, apellido, y entre paréntesis normalmente se le pone si esos que acabamos de poner son editores, compiladores o qué son. Y hay abreviaturas, ¿no? Eds es de editores, comp es de compiladores. coma, título de libro en itálicas, paréntesis, pp, punto, y los números de página que corresponden al capítulo punto lugar dos puntos de editorial yo sé que está pues no tan lógico no muy intuitivo pero pues no hay más que hacer más que aprendérselo así tal cual en clase vamos a hacer una práctica sobre las referencias que es esta vamos a hacer una actividad vamos a hacer un par de actividades y vamos a hacer un repaso de esta clase van a tener un examen Chan, chan, chan. es como un examen cuestionario no está, no está difícil y lo van a poder hacer en su casa con el manual en la mano porque realmente no me importa que se lo sepan todo de memoria aunque va a ser muy útil para ustedes si se lo aprenden pero bueno, no me importa tanto que se lo sepan de memoria porque para fines prácticos pueden estar con el manual en la mano citando y poniendo referencias y bueno eso es todo por ahorita